Ancosur es una empresa que se preocupa por la calidad de su construcción y de sus materiales. En esta oportunidad nos encontramos en la urbanización Alto La Merced, se está trabajando ahora el vaciado de las columnas y nosotros estamos trabajando con la empresa Unicom, una gran empresa que nos asegura calidad y seguridad para tu confianza. Las ventajas de trabajar con un concreto ple mezclado son muchas. Ahora permíteme contarte unas cuantas. La velocidad constructiva. Antiguamente se estilaba a trabajar con los famosos trompitos y había muchísimas personas que podían llevar en sus hombros los llamados lateros, la mezcla de concreto. Como usted puede observar, ahora solamente estamos trabajando con cuatro personales en la parte de las columnas en el segundo nivel y dos operarios velocidad constructiva. Segundo, es una mezcla homogénea durante todo su contenido, lo que te garantiza llegar a las resistencias adecuadas. Ya lo sabes, Sur te brinda buena construcción, buen proceso constructivo para que tú puedas tener en tus manos el departamento de tus sueños. Stratton es una empresa especialista en gestión, ejecución y supervisión de proyectos y para El Ancosur es importante trabajar con empresas aliadas altamente calificadas.